Hola amigos de América Latina, mi nombre es Víctor Damián Rosso El hechicero, santero, espiritista y brujo más reconocido, el más efectivo en América Latina Hago todo tipo de brujerías Soy brujo, santero, hechicero y espiritista Contáctenme desde cualquier parte del mundo Esas personas que están sufriendo por amor Esas personas que eh, de un momento a otro su pareja le abandonó y no saben por qué Yo se la regreso, nosotros acá se la regresamos Ligada, doblegada, sometida, humillada, como usted lo quiera Cuéntenos los pormenores de la relación y nosotros le brindamos un abanico de opciones para que usted regrese a caminar por los senderos de la felicidad. Contáctenos ya a los teléfonos que aparecen en pantalla. Atrévete y déjate sorprender.